Varios fenómenos climáticos estarían provocando lluvias en la provincia de Duarte y la región nordeste. El director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, ofrece los detalles. Eh, a partir de hoy inicia la intensificación de lluvias en alguna provincia, específicamente la zona noroeste, norte, sur y suroeste. Eh, a partir de las dos de la tarde se van a reflejar precipitaciones similares a lo que fue en el día de ayer, tenemos varias provincias en alerta meteorológica por desbordamiento de arroyos, ríos y cañadas, específicamente tenemos Puerto Plata, Monte Plata, Monseñor Noel, Alto Mayor, Sánchez Ramírez, Barahona, Santiago, Dajabón, San Cristóbal y la provincia Duarte, esto es con los efectos locales, eh, en combinación con el sistema que viene eh, sumándose eh, con lo que ha sido los reflejos de, y los remanentes de algunas tormentas tropicales que han estado en la, incidiendo en la zona. Hizo un llamado a los ciudadanos que se mantengan al tanto de las novedades con Mira a salvaguardar sus vidas. Y al mismo tiempo le hacemos, le hacemos un llamado a todos los que viven en la zona vulnerable, no solamente de la provincia de Duarte y la región, eh, lo que viven a orillas de arroyos ríos y cañadas mantenerse informado ya que, que por los desbordamientos de lo mismo pueden causar situaciones en la zona Johnny cordero ntn su